Hola, mi nombre es Cristina, vivo en Menorca, una bonita isla de las Baleares. Estoy ubicada en una urbanización llamada Clan Porter. Hace dos años, debido al gran número de niños y adolescentes que viven en esta urbanización, el Ayuntamiento creó una ludoteca enviando a una persona para repaso escolar y realización de actividades educativas, creativas y que fomentara la relación y el compañerismo. Debido a la crisis, el ayuntamiento ya no puede enviar a esta persona. La única opción que nos ha dado es que lo continuemos de forma desinteresada o se cerrará. No disponemos de mucho material, ya que todo lo que hay son donaciones de los propios vecinos. Por este motivo, tomé la decisión de hacer este curso, para adquirir conocimientos e ideas que puedan motivar a los niños en su aprendizaje.